Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Nos gozamos en este día, le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien pagó en la cruz de Calvario por tus pecados, por mis pecados, por el pecados de toda la humanidad. Así es que hoy es un tiempo de oración especial que vamos a tener. Y te doy la más cordial bienvenida, invitándote para que te unas a nosotros de una manera efectiva, y podamos conjuntamente traer nuestras peticiones delante de Dios, pero de manera inicial vamos a estar dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Él es digno de toda honra y que hoy es un tiempo de oración precioso que le dedicamos al Señor hoy nos gozamos en Él, nos gozamos con el Señor, sabiendo que Él está aquí con nosotros y que tiene nuestro cuidado. Es que hoy vamos a estar leyendo un salmo precioso que se encuentra en capítulo 1. Es que si usted tiene ahí su, su Biblia, por favor, vaya a ella. Y vamos a estar compartiendo este tiempo de oración, iniciando con el salmo 1. Precioso salmo que el Señor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 y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en tu juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, va en la senda de los impíos, perecerá. Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, que es poderoso, Señor. Gracias por tu presencia aquí en este tiempo de oración. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque tú, a ti te ha placido que hoy estemos aquí en este tiempo de oración. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Por la oportunidad que tenemos de poder dirigirnos a ti por medio de esta oración, Señor. Y que este tiempo de oración es una invitación para que todos mis hermanos, todas mis hermanas, en el transcurso del día, estén en comunión con Dios Dios se complace cuando en el transcurso de todo el día estamos recordándolo a Él, a pesar de que tenemos ocupaciones seculares a pesar de otros compromisos siempre lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón y siempre buscamos la oportunidad para dirigirle unas palabras a Él que sean cortes de agradecimiento de que hoy Señor este día va a ser un día de mucha oración para todos los que Estamos buscando tu rostro, Señor. Hoy es un tiempo de oración para buscar tus bendiciones, Señor. Pero también para agradecerte, Señor. Para agradecer todo lo bueno, todo lo que has hecho por nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y queremos, Señor, ser como esa persona que no estuvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que queremos deleitarnos en tu mandamiento, queremos deleitarnos en agradarte a ti, Señor, queremos deleitarnos en apartarnos del pecado, de la maldad. Queremos cambiar, Señor. Queremos que nuestra vida sea transformada por ti, Señor. Aún más de lo que ya ha sido. Y te damos la gracia a ti, Señor. Porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias, Señor. Porque hoy queremos deleitarnos en ti, Señor. Y en otro salmo dice, Deleite a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que el Señor desea. Que nos deleitemos en Él que nos deleitemos que tu palabra el obedecerla a él sea nuestra delicia por eso eso dice la palabra del Señor que nos deleitemos en ti Señor el Salmo 37 5 dice encomienda perdón 374 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón que el Señor sea tu delicia que el Señor sea nuestra delicia en este día y todos los días de nuestra vida y el obedecer su palabra sea nuestro gozo también. Señor, hoy estamos delante de ti, agradecidos contigo, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida, Señor, tú nos has perdonado, tú nos has bendecido, y no han venido cosas peores sobre nosotros, no han venido cosas peores, porque tu misericordia nos ha estado acompañando, Señor. Es por tu misericordia que hoy podemos levantar la mirada hacia ti, podemos agarrarnos de las promesas que tú has hecho en tu palabra el plan de salvación Cristo que murió por nuestros pecados Él con su sangre lavó nuestros pecados hoy tenemos acceso a ti Señor gracias al sacrificio de Cristo por eso hoy también reconocemos y agradecemos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no podemos tenerlo en poco y no podemos olvidarlo ni un solo día es el acto más tremendo el más glorioso que ha pasado sobre la faz de la tierra. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de, ese, de esa acción. Hoy tenemos vida eterna. Lo que hemos creído en el Señor. Lo que hemos buscado. Su presencia. Lo que a pesar de nuestras imperfecciones. Le seguimos buscando. A pesar de nuestros errores. Vamos cada día perfeccionando el camino. Nuestro andar se va perfeccionando. Porque la palabra del Señor nos lava, nos limpia, nos hace aceptos en el Señor. Así que hoy es un día para agradecer al Señor y decirle gracias Señor. Ayúdanos para no seguir el camino de los pecadores, no seguir el consejo de los malos, sino apartarnos de toda maldad, apartarnos de todo pecado. Esa debe ser nuestra actitud de apartarnos siempre del pecado, no consentir pecado en nuestras vidas. Por eso hoy nos gozamos en ti Señor. Hoy te decimos Dios gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si queremos, Dios. Muchos buscan la prosperidad en otras, de otras maneras. Buscan la prosperidad económica apartando, Señor. Pero tu palabra nos dice que cuando nosotros nos apartamos de pecado somos obedientes a tu palabra buscamos a ti de, de verdad, nos deleitamos en tus mandamientos, entonces somos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos, eso prosperará, eso es lo que trae prosperidad a nuestras vidas, la obediencia a Dios, el apartarnos del pecado, el apartarnos de maldad, no permitir, no consentir, no consentir, Pecado en nuestras vidas, no tener pecados ocultos, sino renunciar a todo lo oculto y a todo lo vergonzoso. Y buscar a Dios de una manera sincera, porque a Dios no, nadie lo puede engañar. Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce hasta lo más íntimo de lo que hay en nuestro corazón. Y el más íntimo pensamiento que hay en nuestra mente, Él lo conoce. Entonces, es una tontería ir al Señor y no ir de una manera sincera. Y reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y decirle, Señor, perdona. En este momento lo hacemos y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona mi pecado, Señor. Hoy quiero ponerme a cuenta contigo, Señor. Quiero sacar eso que está malo en mi vida. Mira, hay personas que están luchando contra pecados, contra costumbres pecaminosas, pecados que se han vuelto una fortaleza en su vida. Pero hoy el Señor trae liberación trae libertad, el Señor Jesucristo dijo que Él vino a libertar a los cautivos Él vino a libertar a los oprimidos por el diablo, a los cautivos de todo pecado, a los cautivos de toda opresión del enemigo de todo pecado, de toda carnalidad el Señor hoy te liberta, en el nombre de Jesús de Nazaret estamos declarando que se rompen cadenas, se rompen yugos de esclavitud, de pecado en el nombre poderoso de Jesús Padre mira, maldiciones que han venido generacionalmente sobre familias Pobreza, ruina, escasez se van en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor trae libertad a tus finanzas familiares. Hoy el Señor abre puertas de bendición, de empleo, de negocio. Padre, de herencia retenida, dineros retenidos también son soltados ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, pero lo necesario es que nos arrepintamos del pecado, nos arrepintamos de la maldad para que el Señor haga obra tremenda en nuestras vidas hoy es un día de bendición hoy es un día que cambia la historia de tu vida hoy es un día que cambia la historia de tu familia, porque tú decides obedecer al Señor de verdad no de, de apariencia, no a media, sino de corazón y de una manera íntegra, que eso es lo que da resultado cuando somos sinceros con el Señor cuando nos comprometemos con Él de verdad y queriendo apartar lo malo, si nos toca perdonar a esa persona que nos ofendió, que te hizo tanto daño perdónale, porque eso te conviene a ti cuando alguien perdona, cuando tú perdonas a ese ofensor que te hizo tanto daño, que te hizo tanta maldad, la primera persona y el más beneficiado eres tú mismo, eres tú misma. Es que sé sensato, sé sensata, perdona, que a ti te conviene. Y cuando estás perdonando, estás obedeciendo a Dios, porque el Señor dijo que debemos perdonar todo, todas nuestras ofensas, todas las ofensas que nos hagan a nosotros. Entonces, Hoy es un día para perdonar también, para limpiar tu corazón, para sacar de tu corazón toda suciedad, para sacar de tu corazón toda ira, todo enojo, todo deseo de venganza, toda herida sanada por el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es un día de bendición, un día de liberación para tu vida. Tu corazón sea limpio de toda maldad, de toda contaminación, de todo enojo, de todo lo malo. Limpia tu corazón para que el Espíritu Santo haya cabida en ti. Tal vez tú eres una persona creyente, con buenas intenciones, pero el Espíritu Santo no ha venido a tu vida, no ha sido bautizada, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque hay suciedad en tu corazón, hay suciedad en tu vida, hay pecados consentidos. Ese rencor, esa ira, ese enojo que tiene en tu corazón es un pecado consentido por ti y eso deja que, no deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida. El Señor no te puede llenar con tu Espíritu Santo si tu corazón está sucio de eso si es que perdona, aparte de pecado hay personas que tienen pecados en su vida renuncia a ese pecado, dile Señor renuncio a ese pecado en el nombre de Jesús Nazaret repudio ese pecado en mi vida declaro que no lo haré más declaro que con tu ayuda Señor no haré más ese pecado que te ha tenido atado, te ha tenido atado durante tantos años hoy es tiempo que se rompan esa jadadura de pecado en el nombre de Jesús de Nazaret Para que seas libre en este precioso día Y el Señor desea eso, libertarte Darte libertad a tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret Y que hoy nos gozamos en Cristo Jesús Sabemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante Gracias te amo Señor Bendecimos tu vida Señor Y seguimos orando en esta preciosa mañana Buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en este nuevo día. Le damos gracias al Señor por este maravilloso día que nos ha regalado y ha permitido de que nosotros estemos aquí nuevamente en el Devocional de Manantial de Vida. Bueno, como siempre, vamos a, a comenzar con un versículo de la Biblia que está en Lucas en Lucas 10, 38. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta la hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta estaba atareada con sus muchos quehaceres se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo, lo tra con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquieta por demasiadas cosas. Pero, es, pero solo una cosa es necesaria: Marta ha escogido la, la mejor parte y nadie se la va a quitar. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos la historia de Marta y María, que dice la Biblia que eran, eran dos hermanas y en esos momentos Jesús pasaba a camino y llegó a la casa de, de Marta, y Marta lo recibió. Cuando Jesús estaba ahí, con, entró a la casa, en ese momento estaba María también, pero la que lo recibió realmente no escuchó el mensaje que el Señor le llevaba. Sino que lo escuchó fue María. ¿Por qué? Porque ella estaba muy ocupada, sí, estaba muy ocupada, estaba muy atareada en los oficios que estaba haciendo. Pero María se preocupó más por escuchar la palabra que el Señor le llevaba. Así como le pasó a Marta, así hay muchos en este mundo, en este tiempo. El Señor llega a su casa a llevarle el mensaje de la palabra, pero hay mu hay muchos que no quieren escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque están ocupados, no pueden, este ahora mismo no puedo, no, no puedo atenderte, ahora mismo no puedo escuchar. Estoy haciendo esto y lo otro, pero no sabiendo que la mejor parte. Sí. La mejor parte que uno tiene que recibir es la palabra del Señor en nuestra casa. Hay, hay veces que muchos llegamos a, a, a su casa a llevarle mensaje de la palabra del Señor, a hablarle del Señor y muchos nos cierran las puertas, muchos no nos quieren recibir. Muchos están ocupados. A veces los invitamos a que, a, a, a la iglesia y me lo dicen, sí, nosotros vamos, está bien, sí, espéranos que nosotros vamos. A, a veces los invitamos a la célula, también le decimos, la campaña, también, ese es. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús te está, te llegó a tu casa a hablarte, que te va a hablar a ti. ¿Sí? para llevarte el mensaje de lo que lo que él te quiere decir, pero tú mismo te encargas de cerrarle las puertas al Señor. No vas a la campaña, no vas a la a la, a la célula, no vas a la iglesia porque estás en tus quehaceres de tus de de tus cosas. No puedo porque estoy lavando, no puedo porque tengo una cita, no puedo porque estoy eh, este no tengo tiempo, tengo mucho y lavando. Es decir, que no le dedican un tiempo al Señor, no le dedican ese tiempecito a escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor te quiere decir en, en, en ese momento, lo que hace es que te cierra la bendición que va a llegar a tu casa. Escucha, cuando alguien llega a tu casa a llevarte el mensaje, a hablarte de la palabra, escucha, porque tú no sabes qué es lo que el Señor te quiere decir a ti. Tú no sabes qué es lo que el Señor quiere librarte, qué es lo que quiere el Señor darte, la bendición que, va, que tú quieres. En esos momentos, el Señor te la puede dar por medio de quién? De la palabra que te van a llevar a tu casa. Esa enfermedad que tú tienes, de pronto estás enfermo, llega la, llega Jesús a sanarte en esos momentos. No le cierres las puertas de tu casa a, a, a la persona que va a llevar la palabra de Dios. No le cierres la puerta a Jesús. Él es el único que nos puede salvar. es el único que nos puede sanar. Jesucristo, nuestro Padre celestial él es el único y por eso nosotros tenemos que buscar la presencia del señor para que él nos libre de toda cosa que está pasando en este mundo en este tiempo es que más tenemos que buscar el señor en este tiempo es que más tenemos que recibir al señor en nuestra casa abrir nuestro corazón y decirle señor entra en mi corazón señor perdóname señor aquí estoy para que tú me me, me, me me sane, me perdone. Aquí estoy, Señor. Tantas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque ya la presencia del Señor está a la tierra. Arrepiéntanse, busquen del Señor, escuchen la palabra, vayan a la iglesia, lleven a sus hijos. Que el tiempo ya se está se está el tiempo ya se está acabando. Ya se está acabando el tiempo. Ya la presencia del Señor ya está. Mira todo lo que está sucediendo. ¿Ah? Mira todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque es que ya la presencia del Señor está. está. Él dijo que iba a venir y el Señor va a venir. Hay muchos que dicen, vea, desde que yo desde que yo estoy escuchando que, que, que Cristo viene y nada que viene. No es en el tiempo tuyo. Es en el tiempo del Señor y Él te, está dando ese, Él te está dando esa oportunidad para que tú te arrepientas. Por eso es que Él no ha venido, para que te arrepientas tú y, y, y, y busques del Señor junto con tu familia. Ese es el tiempo que el Señor nos está dando para que nos arrepintamos y lleguemos a los pies de Él. Así que en esta mañana el Señor te está, te está tocando la puerta de tu casa, te está tocando para que lo recibas en tu corazón y escuches la palabra del Señor. Amén. Así que te invito en esta mañana para que seas tú abriéndole la puerta a, de tu casa al Señor. Atiende el llamado del Señor que te está haciendo. Atiéndelo porque el Señor sabe lo que tú tienes en tu corazón. El Señor sabe lo que a ti te está pasando. El Señor lo sabe porque dice en su palabra que Él nos examina a cada uno de nosotros. Y si Él nos examina, imagínate que lo, que lo que el Señor no sabe de nosotros. Nosotros no lo podemos ocultar de nada del Señor, porque el Señor todo lo sabe. Todo lo sabe. A veces hacemos las cosas y nos escondemos, nos escondemos del Señor, pero el Señor nos ve todo lo que estamos haciendo. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana por esta pequeña reflexión. Y vamos a orar por todo la, la, lo que el Señor vaya a hacer en esta mañana. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor te damos gracias, Padre bendito, por esta pequeña porción que nos diste, esta reflexión, Padre amado bendito. Y así, Señor de la gloria, te pedimos en esta mañana, Padre, por muchas personas, Dios mío, Padre, que... Han llegado, Señor, a hablar de, su, de tu palabra, Padre, y te han, y han rechazado, Señor de la gloria. Han, no quieren escuchar, Señor, el mensaje que tú le quieres dar, Padre bendito celestial. Toca, Dios mío, Padre, y perdona, Señor, ante todo, toda todas esas personas, Dios mío, Padre, que no, Señor, no quieren, no quieren escuchar tu palabra, Señor. Y hay muchas personas que han escuchado, Padre, pero se han hecho los sordos, Señor, y no han querido seguir seguir el llamado que tú las has hecho, Padre, amado bendito. Padre, perdónalo, Dios mío, Padre, amado celestial, porque tú no quieres que. tú Tú no quieres, Señor, que tu pueblo se pierda, Padre. Tú quieres que tu pueblo conozcan, Señor, te conozcan, Señor de la gloria, y que se arrepientan, Dios mío, Padre, para que su alma no se pierda, Señor. Tú viniste a darnos vidas y vida en abundancia, Señor. Tú viniste a perdonar todos nuestros pecados, todos nuestros errores, Señor. Tú viniste a sanarnos, Señor de la gloria, y por eso en esta mañana, Señor, estamos aquí, Padre, para que Señor de la gloria, en estos momentos Padre amado, tú le estés tocando el corazón a aquella persona, Señor de la gloria tú le estés, Señor de la gloria visitando a esa persona, Dios mío Padre, para que esa persona Señor, escuche tu palabra, Señor de la gloria toque el corazón a muchos Dios mío, Padre, para que tu presencia llegue a esos lugares, Señor de la gloria y te reciban, Señor y escuchen el mensaje, Señor que tú le quieres dar, Padre Señor, quita, Señor, toda piedra de tropiezo Señor de la gloria, quita a todo obstáculo, Señor, para que tu palabra, Señor de la gloria, sea llevada, Señor, a muchos hogares, Padre amado bendito. Señor, toca el corazón del padre de familia, la madre, Señor, a los hijos, Señor de la gloria. Quítale toda venda engañosa, Señor de la gloria. Quítale, Señor de la gloria. Todos los pensamientos contrarios, Señor, porque hay muchos, Señor, de la gloria, que escuchan tu palabra, Señor, de la gloria, pero hay muchos que no creen, Señor, de lo que, tú le, quieres de, que le, tú le quieres decir, Padre amado bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta mañana, Padre, y te damos las gracias, Señor, y seguimos orando en esta mañana, Dios mío, Padre, por todo lo que han llamado, Señor, por todo lo que han pedido, Señor, que oremos por ellos, Padre amado bendito. Gracias te da. Señor de las glorias, en Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Amén y Amén. Seguimos orando en esta preciosa mañana y queremos orar por las personas que están enfermas. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos orar para que seas tú sanando, Señor. Toda persona que está en enfermedad, Señor, sea cual sea la enfermedad, tú tienes el poder para sanar, Señor. Y hoy, nuevamente, como todos los días lo hacemos, Señor, somos repetitivos en eso. Tu palabra nos dice que debemos ser persistentes en la oración. Y estamos persistiendo para que tú sanes toda persona que está enferma de cáncer. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda persona que tiene Crecimiento anormal en sus células, Señor, se ha sanado. Todo tumor se va, Señor. La persona que tiene tumor ahí en su frente, Señor, que está hospitalizada. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad en su vida. Declaramos sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te damos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, que es poderoso. Hoy es un tiempo de bendición, es un tiempo de oración en que tú, Padre de la Gloria, te vas a glorificar con gran poder, sanando a esta persona que está enferma, Señor, de cáncer. Señor, tú eres el Dios que sanas el cáncer. Lo has comprobado, lo has hecho miles y miles de veces, Señor. Miles de casos de sanidades, Padre de la Gloria. Hoy oramos por estas personas que están padeciendo de cáncer, tumor, cualquier tumor en cualquier parte del cuerpo. Se va, es estirpado con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, estamos declarando, Señor, tu poder en la vida de esa persona que está ahí en su cama, en su lecho de enfermo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Padre, con tu poder, para que tú te manifiestes grandemente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre sana, quita todo quiste, todo crecimiento normal, ahí en un seno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo quiste, todo quiste ovárico también se va, en el nombre poderoso de Jesús, todo mioma, todo fibroma, es estirpado, es desarraigado de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor gracias por tu sanidad, gracias porque hoy estás trayendo liberación de esas enfermedades, de todo tumor, de todo cáncer Señor, de todo fibroma, de todo mioma Señor, de todo quiste, todo quiste ovárico se va, desaparecen de los cuerpos por el poder y en el nombre de Jesús de Nazaret estamos declarando sanidad, también declaramos sanidad Señor, Esta persona que está padeciendo de depresión, Padre de la Gloria, están padeciendo de adicción a drogas, señor, de vicio, padre, seas tú libertándole en el nombre poderoso de Jesús, liberta, trae liberación a la vida en el nombre poderoso de Jesús, señor, quita la depresión, quita la tristeza esa profunda que tiene esta joven, señor, quita toda adicción, señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, padre, liberta, liberta de los vicios, del alcohol, de la droga. Mira cuánta gente está consumiendo alcohol, cada vez más jóvenes o adolescentes consumiendo drogas, señor. Libertad, Señor. Reprendemos todos los espíritus que incitan al consumo de droga. Los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos liberación en el nombre de Jesucristo de Nazaret a toda persona que está cautiva por las drogas, que está cautiva por el alcohol, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, cualquier vicio, también Dios de la gloria, vicio de inmoralidad sensual, Señor. Te han libertado, Señor. Mira la prostitución aún de niña, de jovencita, Señor, constituyéndose, Señor, oramos para que seas tú libertándole, en el nombre de Jesús de Azaret. y también seguimos orando por los que tienen enfermedades de sistema digestivo, Señor, tienen problemas en el colon, se han sanado con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús, los que tienen problemas cardíacos, ese ritmo del corazón sea normalizado, Señor, esa, joven, esa niña que tiene soplo en el corazón, también declaramos sanidad, ese ritmo cardíaco se normaliza en el nombre poderoso de Jesús. Esas venas se son, son limpiadas, Señor, con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Mira esa, esa niña, Señor, que aún siendo una niña, tu vena está taponada, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que pases tu mano sanadora. Estás sanando a esta niña Laura, Señor, para que sus venas sean destaponadas, sean limpiadas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos, Dios de la Gloria por los que están enfermos también del sistema respiratorio, los que están sufriendo de una virosis, Señor. Padre, una gripa fuerte, Señor, que está dando en estos tiempos, seas tú sanando. Ese virus de la gripa hay en contacto con el organismo, ese virus se muere en el nombre poderoso de Jesús. Es, de, es desarraigado los cuerpos ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso. También declaramos libertad, liberación, sanidad de toda dolencia Padre, en los tendones en las articulaciones toda artritis, toda artrosis Señor toda enfermedad degenerativa se va de los cuerpos en el poderoso nombre de Jesús, estamos declarando tu poder en las vidas Señor, gracias Señor porque hoy sana de cualquier enfermedad, Dios mío de tantas enfermedades como hay seas tú sanándole con tu poder en el nombre poderoso de Jesús Señor mira los que sufren de diabetes, Padre Azúcar alta, Señor, Sea normalizando niveles de azúcar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que no sea necesaria más insulina, sino que tú produzcas lo que necesita el organismo ahí para que ese, ese nivel de azúcar se normalice en el poderoso nombre de Jesús. También estamos orando por aquellos que tienen insuficiencia renal. Dios mío, seas tú fortaleciendo, haciendo nuevos riñones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús para que esa persona no necesite una diálisis más. Sana los riñones. Mira cuánta gente en estos tiempos enferma de los riñones, Señor. te has tú trayendo, Padre, echando fuera esos espíritus que traen enfermedad, Señor. Los malos hábitos también alimenticios se han corregido, Señor, para que no llegue esa enfermedad a los cuerpos, a las vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te damos, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Padre, que es poderoso. Gracias, Dios mío. En esta preciosa mañana estamos declarando que toda enfermedad es sanada por el poder de Dios como se llame la enfermedad, aunque no la hayamos mencionado en este momento, el Señor está allí sanando esa enfermedad, ten fe en el Señor, y esa enfermedad tuya, esa enfermedad de ese familiar se va de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, estamos declarando sanidad en los cuerpos del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario llevó toda dolencia, llevó toda enfermedad, y por su llaga hemos sido curados, en el nombre de Jesús, gracias te amo Señor, te bendecimos en este precioso día. Gracias, Dios mío, ponemos este día en tus manos para que tú lo bendigas. Toda persona que llegue a este tiempo de oración sea bendecida ella y su familia. Que el poder tuyo, Señor, se derrame hoy en sus vidas, se derrame hoy en su familia. Que los que salen a laborar salen a su empleo, a su trabajo, a sus negocios, a sus estudios, a su diligencia, vayan con la bendición tuya, y que al regresar a sus casas, regresen con mayores bendiciones porque tú estarás con ellos todo el día ayudándole y guiándole con el poder de Dios en Cristo Jesús. Gracias Señor te damos por este tiempo de oración, que es un tiempo como un abreboca para que tengamos un, un día completo en comunión con el Señor, aunque estemos trabajando nuestra mente y nuestro corazón están en el Señor y Él se goza, se alegra cuando lo hacemos así. Deseo que Dios bendiga hoy tu vida, que el día de hoy sea un día de gran bendición,